Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, estamos en un nuevo Live Q&A. Eh, lo primero de todo, darle la, la bienvenida a Marc Herra, que es el CEO de, de Octane. Hola Marc, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por invitarme. Exacto, gracias a ti por, por venir. Eh, gracias Corti por estar aquí. A Corti creo que ya todos y todas lo, lo conocéis. Eh, gracias a Olga, una de nuestras Group Manager. Gracias Pablo. Eh, y tenemos por delante una horita, una sesión que va a ser de lo más eh, productiva. Estoy convencido de que vamos a sacar muchísimos aprendizajes, todos de, de lo que nos va a contar Mar. Como sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que, que os llame la atención o que queráis resolver, eh, después de la demo que nos va a hacer Mark, eh, podremos abrir un turno de, de preguntas y respuestas, como siempre. Y, y nada, sí, no, voy a, no voy a liarme más. A mí me gusta mucho, se me da muy bien hablar. Así que vamos ya directamente con, con Marc. Como os decía, es CEO de, de Octane, que Octane es una, es una plataforma, es un, es un chatbot que se sale un poco de lo, de lo habitual. Ahora nos contará todos todo lo, los detalles. Pero resumiendo, y si estoy en algo incorrecto, me, me corrige sin, sin problema, Marc. Es un chatbot que, además del live chat, da la opción de, de visualizar el producto de algún catálogo en formato vídeo, en formato eh, foto también, eh, he visto. Y la verdad que me parece un productazo súper innovador. Eh, es un producto que utilizan a día de hoy marcas eh, pues, súper punteras, eh, que ahora si quieres pues nos no cuentas un poco. Y sobre todo es eh, una herramienta estupenda para eh, impulsar las ventas ¿no? en, el, en el mundo e-commerce. Leí ayer o antes de ayer que hay una previsión de, de vender eh, casi 5 billones de dólares en el 2021 eh, a través del comercio electrónico, que no es ninguna no es ninguna tontería. Y creo que en este sentido plataformas como la de Obtain, eh, pues pueden dar un, un empujón bastante, bastante serio ¿no? al, al panorama de, del e-commerce. Eh, Marc, no sé si te apetece compartirnos, presentarte un poquito, eh, que un poco la, la parafernalia que, que hay montado ese proyectazo. Y después, pues, nos tenías preparado una pequeña demo, ¿no? Que si no si no me equivoco. Sí, exacto. Compartiré pantalla y así una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y podréis ver directamente cómo funciona todas las opciones, como Bien, decías, eh, un poco para situarnos en lo que es Octane. Eh, Octane, como tal, nace pues, hace unos cuatro años y medio, más o menos, como una solución de live chat, en ese, en ese momento de live chat con agentes humanos atendiendo, ¿no? Y, sobre todo, como decías, muy enfocado a la parte de venta, eh, con herramientas que no tienen otras soluciones de live chat y que permiten a los agentes, sobre todo, actuar como vendedores, ¿no? Que realmente les permite mostrar producto, eh, añadir productos a la cesta, etcétera. El año pasado lanzamos la solución de chatbot que comentabais también, eh, que también os mostraré y, y que permite automatizar ciertas acciones ¿no? y, y jugar con esa parte híbrida de agentes y, y robot para conseguir pues, eh, automatizar muchos procesos y que, por lo tanto, quiten trabajo a los agentes y donde realmente los agentes puedan aportar valor, que entren ¿no? y, y puedan atender como, como lo harían de una forma muy similar a una tienda física. Y luego, recientemente, que eh, creo que será la primera vez que lo muestro, eh, lanzamos eh, hace unas semanas integración con WhatsApp y Business API y con Facebook Messenger. ¿vale? Eh, de hecho, estamos trabajando ahora también para integrar el robot en estos dos canales. De momento lo veréis atendido por, por agentes, pero sin más dilación voy a compartir pantalla y así lo vais, viendo, lo vais viendo todo. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Se ve, se ve. Perfecto. Se ve. Pues iréis viendo que os mostraré dos pantallas. Esta de aquí es el panel de control. Aquí es donde están... Los agentes, administradores, coordinadores y toda la parte de configuración y esta página de aquí es una página de demostración donde tenemos instalado el producto para que podáis verlo, ¿no? Entonces, eh, si os parece, primero enseñaré la parte de, de agentes, eh, luego veremos el robot y luego la parte de, de mensajería con WhatsApp y, y Facebook que os comentaba. En la parte de agentes, ¿vale? Como veréis, eh, desde el principio lo que intentamos es, como os comentaba, focalizar la herramienta de chat no solo en atención al cliente, sino también en, en una herramienta de ventas, ¿no? Que nos sirva para poder vender más a los clientes que, que tenemos dentro de la página web. Entonces, para hacer esto, utilizamos varias herramientas. La primera de ellas es... Todo el proceso de segmentación, ¿vale? Nosotros, desde el momento en el que entra un cliente en la página web, vamos siguiendo lo que ese usuario está haciendo. Por ejemplo, si está viendo un producto. Eh, luego, por ejemplo, va a haber otro producto, lo que sería una navegación normal en, en cualquier e-commerce. ¿no? Se añade productos a la cesta. Eh, seguimos todo ese proceso, ¿vale? por ejemplo, ahora llega el carrito, vuelve a la página principal, toda esa navegación la vamos almacenando y la almacenamos principalmente por dos motivos. El primero es poder segmentar, ¿vale? es decir, que eh, el e-commerce en este caso pueda decidir cuándo y cómo quiere que se muestre la ayuda. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, que en la página principal no se muestre el chat, pero sí en páginas de producto o que cuando el cliente haya visto más de X producto y esté en el checkout no solo se muestre el chat sino que se dispare o que se dispare con una burbuja emergente. ¿no? O sea, es lo que tratamos con eso es eh, sobre todo para a lo mejor e-commerce con menos visitas que puedan ser mucho más proactivos y por lo tanto convertir eh, mucho más de sus clientes que están en la página y luego para e-commerce quizás con más eh, visitas ¿no? y donde su problema muchas veces es que no tienen capacidad de agentes para poder atender todas las consultas que les entran, el poder segmentar lo que va a hacer es que eh, esos recursos humanos que tenemos, los enfoquemos en esos clientes que realmente para nosotros son mucho más interesantes. ¿no? Por eso lo habréis visto en algunas páginas que a priori no ves el chat, no pero a medida que vas navegando, depende de lo que hagas, te aparece. Sería esta parte de segmentación que nosotros utilizamos y que se puede definir desde el propio panel de control de una forma muy sencilla. Tú vas definiendo las reglas eh, y cuando se cumplen estas reglas, definirías la acción que quieres que, que haga Octane en este caso. ¿no? Pues una vez el, el chat ya se está mostrando, el cliente desde aquí podría preguntarnos, recibiríamos el, el aviso, desde aquí el, el agente podría coger la conversación y entraría dentro de, de la conversación y del panel de interacción. ¿no? El panel de interacción lo que vemos es... Primero, el módulo de chat, donde podemos hablar con el cliente. Pero luego, gracias a, esa, a ese seguimiento que hemos hecho del cliente, lo que podremos ver es, sin necesidad de preguntárselo al cliente, lo que ha estado haciendo durante esa navegación. ¿no? Con lo cual, yo, sin necesidad de preguntarle al cliente, ya sé que ese cliente ha visto estos, estos, estas dos botas. Ya tiene una de ellas añadido a la cesta. Eh, sé el producto que tiene, el valor que tiene en la cesta. ¿no? Con lo cual, tengo mucha información. Primero, para resolver las dudas, si me va a preguntar sobre uno de estos productos, pero luego también para poder hacer upselling o crossselling. ¿no? Es decir, que si el cliente, por ejemplo, me está preguntando por, por unas botas de montaña eh, de color rojo y estas no lo son, pues yo directamente desde aquí puedo hacer una búsqueda. Esto se integra automáticamente con el catálogo de la tienda online, vale a través de los plugins que tenemos en las diferentes plataformas, como Shopify, Prestashop, Magento... Bitex, etcétera, se integra automáticamente, con lo cual de esta forma accedemos al catálogo. Desde aquí directamente podemos seleccionar el producto y directamente lo que haremos es mostrar el producto al cliente. ¿vale? Como veis, se abre el visor. ¿vale? El visor lo que nos permite es mantener al cliente estático en la página donde estaba y poder mostrarle producto. Esto es una gran ventaja porque a lo que estábamos acostumbrados es a que cualquier agente desde el chat cogiera un link, no nos enviara ese link y el cliente pues tuviera que pinchar en el link, se le abriera otra ventana, ¿no? con lo cual nunca realmente estábamos interactuando con el cliente, sino que lo único que estábamos haciendo es enviarlo a diferentes páginas y que él eh, fuera viendo, abriendo esas páginas. ¿no? Con lo cual lo que hacemos con el visor es directamente mostrar el producto y aparte de mostrarlo, lo que vamos a poder hacer es interactuar con el cliente y con el producto, con lo cual yo puedo hacer un zoom, puedo dibujar, por ejemplo, y el cliente va a estar siempre viendo lo que yo estoy haciendo directamente en el visor, ¿vale? Esto, como decía, también nos permite hacer cross-selling porque yo puedo añadirle ahora, por ejemplo, si el cliente quiere estas botas, yo se las puedo añadir a la cesta... Él ya las tiene añadidas y lo que puedes es ofrecerle un producto complementario. De una forma muy sencilla le puedo decir, mira, pues ahora necesitarías eh, este producto. ¿no? Y el cliente lo estará viendo por pantalla, con lo cual nos permite guiar al cliente durante todo el proceso de compra eh, jugando con los productos que tengamos dentro de la, de la página web. Luego, también nos permite compartir imágenes o compartir ficheros que no tengamos en la tienda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de postventa, pues un cliente nos compra un producto, le llega a su domicilio y tiene un desperfecto, ¿no? Eh, en lugar de decirle al cliente que nos mande un email para poder gestionar la devolución, directamente desde aquí yo puedo pedirle que me suba una imagen. El cliente puede subir eh, cualquier imagen que tenga en el ordenador. A ver si tengo yo alguna por aquí. Opa. Un coche, por ejemplo, eh, directamente se subirá la imagen, se compartirá con el agente y desde aquí podremos estar otra vez viendo exactamente lo mismo, aunque ese producto no lo tengamos en el catálogo. ¿no? Esto con el móvil, por ejemplo, también es muy sencillo porque directamente puede utilizar la cámara del dispositivo, sacar una fotografía y nos la compartiría para que nosotros podamos, podamos verla. Y lo mismo podríamos hacer con documentos. Si necesito compartir una factura, escogería un documento en PDF y lo compartiría con el cliente para que se lo pueda descargar. ¿De acuerdo? Luego, otras opciones que, que tenemos, tampoco para no aburriros mucho con funcionalidades, ¿no? pero cosas quizás distintas o, o que no se ven normalmente, eh, tenemos el módulo de videollamada. ¿vale? Este módulo lo que nos permite es convertir cualquier eh, conversación de chat a un video videochat. ¿no? Esto eh, hace unos años, la verdad es que no se utilizaba demasiado, pero cada vez se está utilizando más para poder hacer showrooms ¿no? o demostraciones de producto directamente desde el video videochat, ¿no? donde yo puedo estar hablando con un cliente, le puedo mostrar productos de la tienda online, pero a lo mejor el cliente quiere ver ese producto en, en real, no con lo cual si yo estoy en un showroom podría lanzar la video, no lo voy a hacer porque no sé cómo afectaría el webinar, a veces corta la cámara. Eh, pero básicamente lanzaría la videollamada, el cliente aceptaría la videollamada y en la parte central del chat estaríamos viéndonos como cualquier otro sistema de videoconferencia tipo Teams o Meet, o etc. ¿no? Eh, luego tienes la opción de enviar formularios, puedes hacer transferencia entre agentes, entre departamentos, eh, puedes utilizar frases predeterminadas. ¿no? Si, por ejemplo, quieres despedirte y no quieres tener que escribirlo todo, pues puedes guardarte tus templates y directamente eh, podrás eh, utilizar esas frases para ir mucho más rápido al, al escribir. Luego puedes etiquetar las sesiones para tener luego en estadísticas, eh, aquí en historial, por ejemplo, todo el historial de las conversaciones. Esto queda todo registrado, con lo cual en cualquier momento, Puedes buscar por las etiquetas y podrías entrar dentro de la conversación para ver lo que un agente ha hablado con un cliente y todo lo que ha sucedido durante esa, durante esa conversación. También en estadísticas lo puedes tener a nivel agrupado, ¿no? con lo cual puedes ver todas las estadísticas de atención al cliente. Eh, de forma agrupada y luego el detalle por cada uno de los agentes, ¿no? Con lo cual podrás hacer un seguimiento del número de peticiones de ayuda, cuántas han sido atendidas y cuántas no han sido atendidas, eh, los tiempos medios de atención, los tiempos de espera, eh, las ventas también, ¿no? O sea, si has generado X conversiones, el ticket medio... Eh, el número de conversiones por agente, o sea, tienes toda la información necesaria para luego poder tomar decisiones ¿no? y poder decidir eh, si hay que formar mejor a los agentes, si hay unos agentes que funcionan mejor que otros, ¿no? Y directamente aquí tendrías toda, toda esa información. Luego, eh, siguiendo con la parte de, de agentes, desde aquí... Eh, lo que tenemos también es un traductor en tiempo real. Eh, muy interesante si, si se está pensando en abrir nuevos mercados ¿no? y no tenemos todavía soporte nativo para, para ese mercado. Lo que nos permite es, que si el cliente nos escribe en otro idioma, directamente desde aquí podemos abrir el, el panel de, de interacción del chat, pinchar en la opción de traductor y el traductor nos identifica nuestro idioma y nos identifica el idioma del cliente. Con lo cual, directamente desde aquí puedo activarlo, y me traduciría lo que me está diciendo el cliente yo podría contestarle en mi idioma, me propondrá la traducción, puedo adaptarla si quiero y en cualquier caso ya enviarlo y el cliente recibirá el mensaje con, con, el, con su idioma. ¿De acuerdo? Eh, no sé si queréis preguntar algo o, o sigo y pregunta, hacemos preguntas al final. Sí, si quieres. Si quieres, Martira, y de tal vale. formas, si hay alguna pregunta core que en algún momento digamos, este es el momento, te, te paramos. Pero así tenemos todos una idea completa de, de Optane. Vale, perfecto. Eh, pues, luego aquí hemos visto todo lo que sería la interacción con agente-cliente. En información del visitante, lo que tenemos es eh, información que nos puede dar el plugin, por ejemplo, el nombre, el email, etcétera. Lo, el detalle de pedidos, ¿no? Podemos poner un, un pedido, si el cliente está logueado dentro de la sesión, podremos eh, ver todos los pedidos que tiene ese, ese cliente. Y luego tenemos integración con herramientas de, de ticketing o, o CRM, ¿no? Como aquí vemos Zendesk, pero tenemos integración con Zendesk, con Freshdesk, con Salesforce con Microsoft Dynamics, con HubSpot, un poco sea, las más utilizadas y esto lo que permite es poder utilizar estas herramientas en lo que ellas son más potentes, ¿no? que normalmente es la parte de ticketing, y utilizar nuestra solución como su chat eh, nativo ¿no? para poder atender con nuestra solución y que todas las conversaciones queden registradas dentro del CRM para poder tener eh, toda la información de ese cliente agrupada dentro de, de ese CRM. ¿de acuerdo? Eh, entonces, finalizo esta sesión y nos iremos a ver la parte de, del robot, ¿vale? Pasaremos más rápido por la parte de configuración, simplemente al final es quedarse con la idea, ¿no? De, de que la herramienta es 100% configurable, con lo cual puedes cambiar colores para adaptarlo a tu color corporativo Tanto del chat cuando está abierto, cuando, como está cuando está minimizado, con lo cual te permite... Jugar con diferentes diseños y luego también te permite personalizar el diseño 100%. ¿no? Por, por ejemplo, y os iré enseñando a algunos clientes de, de verdad, ¿no? que también así pues, eh, se ve que no solo es una demostración, sino que, que esto hay clientes que, que lo utilizan y, y lo usan así. ¿vale? Entonces, vamos a ver si me carga la web de salud, un poco para que veáis diferentes diseños. ¿no? Yo entro aquí y veréis que se puede personalizar. 100%. A ver si carga la página web. Va, si no, vamos avanzando y, y os lo enseño ahora cuando cargue. vale Pero básicamente es eso, se puede actualizar o cambiar con nuestros diseños o se pueden desactivar nuestros diseños y directamente con el CSS de la página eh, se puede cambiar totalmente el, el diseño y colocarlo en cualquier sitio. ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, que ellos se han hecho un diseño 100% personalizado, ¿no? y cuando lo abres, pues ya aparece Octane. ¿De acuerdo? Eh... Luego, aquí tenemos la parte de los mensajes personalizados que comentábamos antes para poder hacer esas frases frecuentes. Tenemos integración, aparte de con crms pues integración con herramientas eh, de analítica, por ejemplo, con Google Analytics, con Webtrek, con Omnitour. ¿no? Y esto lo que nos permite es generar eventos a esos sistemas para que no solo podáis hacer un seguimiento de las estadísticas y conversiones en nuestro sistema, sino que también lo podáis hacer a través de, de Google Analytics. Eh, aquí tenemos bueno, gestión de agentes, creación de departamentos, por si tienes los equipos separados en departamentos. Y tendríamos la parte del robot. ¿vale? La parte del robot, como veis, es un robot eh, conversacional ¿vale? eh, que nos permite configurarlo 100%. ¿vale? De hecho, veréis que donde yo creo que hemos hecho un gran desarrollo, ¿no? aparte, en, en todas las automatizaciones que puede hacer el robot es en el configurador, ¿vale? Es un configurador muy sencillo, sobre todo pensado para que la persona que lo tenga que configurar no tenga por qué ser técnica, ¿no? Es decir, que cualquier persona de, más del área de negocio, de marketing, de e-commerce, de atención al cliente, eh, puedan configurarse el robot de inicio a fin, ¿no? Con lo cual, veréis que el configurador, tal como funciona, es con módulos en formato drag and drop donde tú vas eh, creando esos módulos o uniéndolos entre ellos y el robot lo que hará es seguir ese flujo de decisión que tú hayas marcado dentro del árbol de decisión, ¿no? Con lo cual, desde aquí, por ejemplo, yo puedo unirlo a este de aquí o puedo dejarlo en ningún sitio y me abrirá el configurador de módulos. Con lo cual, desde aquí, lo que decidirías cuál va a ser la siguiente acción que hará el robot cuando el cliente pase por aquí, ¿no? Con lo cual nos permiten muchas opciones. Nos permite opción múltiple para que el cliente seleccione diferentes opciones. Nos permite un chat, bueno, política de privacidad por si hay que pedirle datos, búsqueda de producto, información adicional, ¿vale? pedir datos, bueno, hay muchísimas opciones. Eh, generar emails, transcripciones de la conversación, ejecutar códigos JavaScript. Entonces, ¿cómo se ve todo esto ¿no? en, en un entorno real? Vamos a ver a algunos clientes si queréis. Por ejemplo, podemos ver. En, es de marca Podemos ver una automatización muy interesante, por ejemplo, para que veáis también hasta dónde se puede llegar con el Leroy Merlin eh, Y podemos ver, por ejemplo, Farmacia Rivera también, para ver otro sector Rivera, perfecto Entonces vamos a ver diferentes modelos de robot con diferentes automatizaciones, ¿no? eh, pero que al final son aplicables a cualquier negocio. Eh, por ejemplo, a ver, es de marca, aquí tenemos Leroy y Farmacia Rivera que estará cargando. Vale, es de marca, por ejemplo, a ver, aquí lo tenemos. ¿no? Entonces yo puedo pinchar directamente la, la opción, esto lo que hará es abrirme, el, el robot en este caso, esto es lo que habéis visto antes, eh, es 100% configurable, con lo cual tú siempre puedes escoger si quieres que primero se ejecute el robot, o primero, si tienes agentes, eh, agentes, quieres que se ejecute con los agentes, o prefieres eso, ¿no? El robot primero, y en función de lo que el robot detecte, solucione o derive a, a un agente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Desde Marca, me parece muy interesante el cómo ellos solucionan el cómo registrarme. ¿no? Directamente te ofrecen la solución en base a texto y un enlace, pero luego tú le puedes dar a ver más detalle y esto te carga un GIF ¿no? que te enseña en modo vídeo cómo puedes hacer el registro dentro de la página. Con lo cual estás facilitando muchísimo al cliente que aprenda cómo tiene que registrarse directamente en la, en la página. ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de, de Leroy Merlin, ¿no? uno de los módulos que te permite el robot, es el de petición HTTP, que condiciones, asignaciones, que aquí quizás sí que se, ya se necesite un soporte más técnico, pero lo que nos va a permitir esto es poder integrarnos con cualquier API externa a, a Octane. ¿no? Con lo cual, esto, pues, lo más sencillo y lo más típico es el detalle del pedido, ¿no? que el cliente directamente te dé un ID de pedido y el robot vaya a buscar vía API en el sistema dónde está ese pedido, la URL de seguimiento, la fecha prevista de entrega y se lo enseña al cliente. Pero se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de y Merlin, como sabéis, pues tienen muchas tiendas físicas eh, por todo el territorio, ¿no? Con lo cual, directamente, lo que te permite el sistema es buscar si de una referencia concreta, de un producto concreto, hay stock en la tienda más cercana. ¿no? Con lo cual, yo puedo entrar, por ejemplo, en, en este producto, barbacoa de gas. Eh, voy a coger la ID del pedido porque es lo que me va a preguntar. Y directamente abro el chat. Desde aquí me ofrecen varias opciones. ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el consulta sobre producto, pues ya me derivaría a un agente especialista en cada una de las secciones. Pero puedo, por ejemplo, darle a consultar sobre el stock de un producto. Ahora me va a pedir el ID del producto que tengo en la ficha. Lo voy a poner aquí. Me va a pedir mi código postal. En este caso, y si le pongo un código postal, me va a decir si en la tienda más cercana hay stock o no y si no, en cuál puedo encontrarlo. ¿No? Entonces, ahora está buscando y me dice que en la tienda más cercana, que en este caso es la de Urban de Barcelona, eh, pues tienen una unidad. Con lo cual yo ya sé que puedo desplazarme a esa tienda y voy a encontrar ese producto. No, no voy a perder el tiempo en ir a la tienda y que me digan que, que ese producto no lo tienen en stock. Con lo cual, eh, esto también sirve para muchas otras cosas, para localizar tiendas, para asignación automática de, de agentes, eh, te puede servir para hacer una devolución, ¿no? O sea, que directamente el cliente pueda seleccionar cuál es el producto que ha comprado y quiere devolver y eso directamente se integre con tu sistema para ya gestionar la devolución. Con lo cual, tiene muchas opciones para integrarnos vía API a diferentes sistemas y que el robot no solo sea un robot eh, que dé respuestas genéricas, sino que realmente dé respuestas personalizadas en función de cada uno de los clientes y su casuística en ese momento. ¿De acuerdo? Qué guay, Mark. esto. Esto es súper potente. Eh, ¿La integración está vía, vía API por lo general es muy, muy compleja o, o depende más del, del cliente? ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo suele llevar hacer una integración, por ejemplo, como esta el Leroy Merlin, que imagino que tiene, que <coughs> tiene chicha? Sí, ahí la realidad es que dependemos más del, del cliente en este caso de que tenga esas APIs preparadas, porque luego a nivel de configuración es bastante sencillo. O sea, directamente crearíamos el módulo, le diríamos el verbos, get, post, eh, lo que sea, pondríamos la URL de la API y aquí ya empezaríamos a configurar eh, pues, los campos que el cliente nos enviará, cómo se los enviaríamos nosotros a, pues, los enviaremos nosotros a la API y qué campos nos va a devolver la API y cómo los vamos a mostrar en el cliente. O sea, realmente es bastante, bastante sencillo. Yo creo que lo, lo más complicado es que en ya. realidad el e-commerce o el cliente tenga esa API preparada para poder ir a buscar esa información. Vale, vale. Joder, pero esto es súper potente. Esto seguro que a Pablo le está gustando. Sí. Y luego, por ejemplo, mira, vamos a ver Farmacia Rivera, que os quería enseñar... Eh... Porque esto es un módulo que hemos lanzado recientemente y lo que nos va a permitir es que el robot, eh, ya que nosotros ¿no? hasta la fecha éramos el único chat con covisor, pues un poco el movimiento lógico nuestro era ser el único chatbot con covisor del mercado. Eh, ya lo tenemos, ¿no? con lo cual lo que nos permite es que el robot actúe como un vendedor, ¿no? con lo cual si por ejemplo yo le pregunto al robot pues que estoy buscando un colirio a colirio para ojos, ¿no? El robot lo que va a hacer es ir a buscar directamente en el catálogo de productos de, de la tienda ¿vale? Además, aquí es, es bastante interesante porque, por ejemplo, si utilizas un, un buscador avanzado como puede ser DuFinder ¿no? eh, El robot se va a alimentar de esa búsqueda, con lo cual todo lo que hagas en, por ejemplo, DuFinder para mejorar el buscador de tu página web nosotros lo vamos a utilizar para que luego el robot muestre ese tipo de, de búsquedas. ¿no? Con lo cual, desde aquí, estamos viendo, el robot me ha recomendado cinco colirios y yo desde aquí directamente, pues si quiero comprar el B-Spring, le doy a añadir a la cesta y me puedo ir a pagar. ¿no? Con lo cual, el robot... Me ha hecho todo el proceso en tres pasos ¿no? En tres clics directamente O sea, no me ha enviado ni a la página de producto Ni nada, directamente me lo ha mostrado Me ha dado la opción de añadir al carro Lo he añadido y me voy a la página de pagar Con ese producto ya en la cesta Joder, qué guay Nada no, más que falta el robot Que te eche las gotitas en, lo, en los ojos eh. O sea, me parece Una pasada, eh. o sea, tremendo eh. Sí, la verdad es que es o sea, yo creo que el equipo técnico que ha hecho un trabajo espectacular. Y, y, bueno, veremos cómo va. O sea, realmente este módulo hace dos semanas que, que lo tenemos. Pero, bueno, yo creo que, por lógica, tiene que ir bien. O sea, no, vamos, no hay ninguna duda. El, poten el potencial que tiene es, eh, vamos, absoluto. Ya con la primera parte del tema de la segmentación para hiperpersonalizar, eh, ¿no? El tema de ofrecer un producto, otro producto y ahí, me ha pegado un, un, un chispazo, ¿no? He dicho, jo, que parece tan, ¿no? Es, es como lo lógico, ¿no? Lo, eh, un grado más de sofisticación, ¿no? la verdad que, que me parece un, bueno, un productazo, sinceramente. Muchas gracias. Yo también tengo claro. una pregunta. Eh, un poco también lo veo que también, por ejemplo, en, en tema siempre barriendo un poco al mundo growth, nos serviría mucho, o sea, serviría mucho para poder experimentar. Porque al final tú entiendo, por lo que has contado, que se podría poner, por ejemplo, un tipo de chat en una página orientada a un producto concreto. A lo mejor en la home esperar X minutos o segundos o lo que sea y lanzar otro mensaje diferente, ¿no? O sea, al final toda esa personalización y esos triggers se puede... Eh, Exacto, hacer, tú puedes ¿no? configurar e incluso incluso en el caso de los agentes, puedes asignar incluso diferentes agentes para diferente producto, por ejemplo. ¿no? Es decir, estos agentes que saben más de este tipo de producto, cuando un cliente abra el chat en esta página, en estos productos concretos, voy a asignar a estos agentes. ¿no? Y el robot igual. O sea, el robot puede identificar en, en qué página está el cliente y en función de la página donde está el cliente, eh, Abrirte el robot en una fase de la conversación distinto, ¿no? Porque al final no es lo mismo cuando estás en la home, que a lo mejor te interesa ver más opciones, que a lo mejor cuando estás en el checkout y ya las dudas pueden ser mucho más reducidas en ese espacio. Vale, guay. Y, bueno, me adelanto a otra pregunta y es... Eh... ¿Dónde es mejor o qué, qué, qué suele funcionar mejor eh, a la hora de poner este tipo de, de mensajes más tipo push? Porque entiendo que el usuario lo puede hacer proactivamente de escribir y ya responde, pero también el chat le puede impactar y, y que le escriba directamente. Entonces, ¿cómo es la mejor manera para convertir de esa forma? Uh -huh. A ver, yo, uh, por ejemplo, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en el caso de de scalpers, podemos verlo, tienen un disparador que funciona muy bien, ¿no? Es un disparador muy sutil, ¿no? Con lo cual no estás molestando al cliente realmente, ¿no? Porque a veces cuando se te abre, abre completamente el chat, pues sí que es verdad que te puede molestar. Si en ese momento no quieres ayuda, que se te abra completamente y te bloquee, pues, una parte de la pantalla te podría llegar a molestar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, eh, hay una opción que es lo que le llamamos eh, call out, ¿no? Es como muy sutil, ¿no? Simplemente un, hey, hola, estoy aquí, ¿no? Y si necesitas algo, pues ya sabes que tienes ayuda. Si no la necesitas, pues tú mismo, ¿no? Pero yo ya me estoy presentando, con lo cual esto funciona muy bien. Si lo quieres hacer un poco más agresivo, eh, o sea, que se te abra por completo, por ejemplo, con una promoción o con un descuento o tal, sí que es mejor hacerlo directamente en Quizás ya en página de producto, cuando el cliente ha visto dos o tres productos de una misma categoría, ¿no? con lo cual ya le lanzas un disparador mucho más enfocado, diciéndole, oye, sé que estás viendo camisas de hombre, eh, necesitas ayuda sobre este producto. no, Entonces, sí que es verdad que el cliente es mucho más propenso a decirte, pues mira, sí, estaba buscando una camisa para regalar, eh, ¿qué me puedes aconsejar? ¿no? Y aquí ya entra pues, un poco la, la capacidad de ese agente para, para poder efectuar la venta. Y luego hay disparadores mucho más segmentados. Por ejemplo, podemos ver que tú y Saras lo tenía. Puedes hacer, por ejemplo, un, un disparador en el checkout por valor del carro. ¿no? Es decir, yo estoy, por ejemplo, eh, viendo productos, eh, creo que, si no me equivoco, bah, tenían el envío gratuito a partir de 40 euros, con lo cual tendría que buscar un producto... Creo que este por un poco por encima de 40 euros. No. Yo creo que si cojo este de 39, un segundo, es que no me acuerdo 100% cómo tenía en el disparador. A ver si probando con este. Eh, lo que miraban en este caso es que estuvieras cerca, ¿vale? Creo que había, puede haber un margen de, esto lo, lo defines tú, ¿no? De 10 euros a lo mejor. Entonces, ya directamente si yo añado un producto en la cesta y me voy a finalizar la compra, en principio, creo que lo tenían configurado, a ver si no me deja mal, a ver, pero, pues, sí. <risa> vale, es que no me acuerdo exactamente en qué, cómo lo tenían configurado, pero básicamente lo que hace es el sistema identifica el importe, ¿vale? De la compra y tú puedes configurar que, pues, por ejemplo, si está en 33 y si tu envío gratuitos a partir de 40, eh, entre 30 y 40 se lance un call out, como hemos visto antes, y diga, pues, el, recuerda que el envío gratuito es a partir de 40 euros, ¿no? Con lo cual, lo que estás haciendo es no solo utilizar los disparadores para decirle a un cliente que estás ahí para ayudarle, sino utilizarlos también para dar mensajes que a ti te puedan interesar y de una forma más sutil o más amigable que los típicos banners en medio de la pantalla o los pop-ups que te bloquean, ¿no? Sino que directamente es un push pequeñito que te dice, oye, cuidado que añadiendo 7, 8 euros más tienes el envío gratuito. Mola. Sí, justo esa era mi pregunta. O sea, que lo puedes personalizar como quieras, ¿no? Sí. De hecho, hay, hay una opción en, en los disparadores, que es la, la opción a ver personalizada, este condición personalizada, que esto realmente lo que hacemos nosotros es dejar en manos del cliente, ¿no? de la web, cuando se quiere disparar o no. O a sea, nosotros directamente con el código JavaScript nos envían un aviso y nosotros nos disparamos, con lo cual realmente te permite dispararlo para cualquier casuística, ¿no? un, un error en el código promocional, por ejemplo, o incluso mostrar eh, robots distintos o mostrar mensajes distintos, por ejemplo, en un B2B cuando un cliente está logueado o no está logueado o en función del tipo de cliente. ¿no? Porque tú puedes tener clientes logueados y a lo mejor tienes diferentes categorías de cliente y en función de esas categorías de cliente quieres asignar unos agentes u otros o ofrecerles unas promociones u otras. Entonces, con los personalizados te permite pasarnos el parámetro, por ejemplo, de tipo de cliente y que en función de eso nosotros mostremos el chat de una forma u otra. Qué pasada. Oye, Marc, eh, yo tengo una preguntilla. Pablo, no sé, si quieres, no sé si quieres intervenir tú, que yo ya he intervenido. Dale, dale tú si, si quieres. Dale, dale, dale, dale tú. Mucha no optimidad. <risa> no. Era para, para ver un poco el, el tema de cómo te llegan las estadísticas, el dashboard que tenéis interno, para ver un poco la, cómo, cómo está dispuesto, aunque sé que has dicho que luego lo puedes venir a Sí, aquí, mira, por ejemplo, lo cogemos un mes. Y aquí podemos ver eh, pues, todas estas estadísticas de peticiones de ayuda, atendidas, no atendidas, ocasiones perdidas, aperturas, nivel de servicio, tiempos medios, número de productos vistos, etcétera. Eh, todo el detalle por cada uno de los agentes. ¿vale? Y luego también damos la opción de exportar esos datos. Esto te exporta un CSV. Y directamente puedes tratarlo eh, a tu manera, no creando tus gráficos. Y luego también, a través de vía API, lo que podemos hacer es una exportación automática diaria ¿no? para que puedas exportarte estos datos a un sistema de BI, como pues, un Power BI, un, un ClickView, un Tableau, ¿no? y directamente exportarte esos ficheros y luego ya tratarlos como tú quieras directamente en un sistema de, de Business Intelligence. Sí. Eso está guay. Vale. Oye, Mar, yo te quiero preguntar, ¿tenéis por casualidad datos de cómo mejora las ventas utilizando un chatbot eh, más estándar, eh, digamos, en comparación con un chatbot con ese valor visual o ese formato vídeo o ese, ese modo show? Sí, los datos que hemos sacado siempre suelen estar en... Que multiplica entre 3 y 5 veces lo que sería el resultado de un, de un chat normal, ¿vale? Eh, luego hemos publicado varios casos de éxito, normalmente también depende un poco del sector, ¿no? Pero solemos ver conversiones que suelen estar en torno al 20%, 18 o 22% de conversión, ¿vale? Después de ser atendido un, un cliente. Tenemos casos, como publicamos con electrodomésticos Miro, por ejemplo, que llegaban a un 34% de conversión, ¿no? Después de atender a los clientes. Pero lo normal, digamos, sería estar en torno a ese 20% de conversión una vez atendido el cliente y eso en, en conversión directa, digamos, eso es. El cliente que es atendido y en la misma sesión donde ha sido atendido acaba comprando. Pero luego analizamos siempre los returning, que es lo que le llamamos, ¿no? Que son los clientes que a lo mejor han sido atendidos, no compran en esa sesión y vuelven al cabo de unas horas o de unos días y terminan la compra. ¿no? Entonces, eh, los retornos suele ser un porcentaje muy similar a los de venta directa. ¿vale? Con lo cual más o menos de lo que hacemos de venta directa, sabemos que si no compra en esa sesión es muy probable que vuelva y compre en la siguiente. Okay, bueno. Qué ¿Y has visto ahora, me he lanzado yo, eh. Ahora ya empiezo. ¿Has visto algún ejemplo? Esto que estabas diciendo de, de que te sale el pop-up como muy sutilmente en el checkout. ¿Has visto algún ejemplo de alguien que lo utilice, por ejemplo, en el checkout para crear un poco de FOMO y cómo convierte? ¿Puedes repetir la pregunta ¿O crear un sí, poco de de... de... de fomo en plan, imagínate, pues, eh, ¿quedan, eh, no sé, cuatro, cuatro descuentos o alguna cosa así como en el checkout para intentar eh, aumentar la, la venta? Siempre que sea real, claro. Que si no, Cortix. Y... Sí, sé sí, que, sí, sí, sí, o sea, tenemos muchos clientes que lo utilizan para, para ofrecer promociones, ¿vale? Porque el, el disparador, cuando lo estás configurando, te permite añadir dentro de lo que sería el... El chat cuando se abre, imágenes, GIFs, etcétera. Entonces sí tenemos bastantes clientes que lo suelen utilizar para sus campañas, ¿no? Eh, pues mostrar esas ofertas o esos descuentos. O, por ejemplo, destacar más la parte de outlet, ¿no? Y, y lo hacen a través de los disparadores. Ah, vale, mola. O sea, encima lo puedes personalizar con GIFs y con cosas. Vale, sí. mola. Sí, puedes poner GIFs, imágenes, un enlace, por ejemplo, para llevar al cliente a una sección concreta donde esté esa promoción. Todo esto se, se puede hacer con los disparadores. Eso está guay. Ok. Oye, Marc, y desde que habéis metido el, el chatbot, ¿habéis medido cuánto se reduce la carga de los equipos de atención al cliente gracias a automatizar toda esa parte? Sí, ahí, a ver, también depende mucho como el chatbot esté configurado, ¿no? Porque al final lo puedes hacer muy cerrado. Y que cueste mucho que llegues a un agente o lo puedes hacer más abierto. ¿no? Eh, lo normal, digamos, para un chatbot que no ponga muy difícil el llegar a un agente humano, en este caso, eh, yo diría que es, que responda el 60, 50, 60% de las consultas. Es un montón, te quitas mogollón de, de curro ahí. Sí, además suelen ser las consultas frecuentes, ¿no? O sea, claro. realmente el volumen de consultas que tampoco te aportan mucho valor, ¿no? porque decirle a un cliente la política de evoluciones o los métodos de pago o los tiempos de envío no te aporta mucho valor ¿no? y de esta forma eh, no es, no, o sea, la, la idea yo creo que debe ser eh, no quitar a los agentes humanos, eh, Yo no creo que, que la idea buena sea, oye, voy a poner un robot para prescindir de, de los agentes, sino al contrario. No es, eh, Voy a poner un robot para que los agentes en ese 40-50% de las consultas se puedan dedicar con más tiempo y por lo tanto aumentar ese porcentaje de conversión porque van a tener más tiempo para dedicarse a clientes que están buscando producto, que tienen dudas sobre producto y se quitarán de encima esas preguntas frecuentes que realmente no te aportan tanto valor. Vale. Y luego la ventaja del robot, ¿no? También en este caso es que está 24/7, o sea, puede estar 24 horas atendiendo y eso se nota, o sea, se nota mucho en horario de noche, fines de semana, que aunque el el robot siempre suele tener un porcentaje de conversión inferior al de los agentes, ¿no? Que es lógico pero al final, como están muchas más horas, muchas veces acaba siendo el que más vende, ¿no? Pero no tanto por el porcentaje de conversión, sino por el global de, de conversaciones que es capaz de atender. Joder, qué guay. Y, y nos podría decir buenas prácticas, cosas que hayas dicho. Oye, nosotros hemos analizado que los clientes que, que tienen en cuenta estas cinco cosas o hacen en estas, lo que sea, son los que luego le sacan más rendimiento. Sí, yo creo que así como buenas prácticas, aparte de las que hemos... Comentado ¿no? y que muchas veces son las que, que tienen dudas los clientes. ¿no? Por ejemplo, el tema de los disparadores es algo que siempre genera mucho debate porque hay muchos clientes que ven los disparadores como algo muy agresivo y que el cliente va a estar eh, molesto porque le estás abriendo el chat de forma proactiva. ¿no? Entonces, aquí sí es verdad eso. Es decir, si tú lo disparas de, a lo bestia, ¿no? es decir, entra un cliente a la página y lo primero que haces es abrirle el chat pues sí, la mayoría te van a decir, no, no, no necesito ayuda o te lo van a cerrar. ¿no? Pero si consigues definirlo en esos puntos que hemos comentado, ¿no? donde realmente el cliente puede tener eh, dudas, la efectividad del trigger es muy alta. ¿vale? De hecho, eh, los datos normalmente son que el, el chat de manera es, estática, digamos, sin que se dispare, eh, suelen interactuar con él en torno al 1%, un poquito menos del 1% de los clientes que entran en... En la página. Si tú lo disparas y lo haces bien, eh, normalmente estarás en torno al 8-10% de los clientes a los que se les muestre te van a escribir, ¿no? Con lo cual ahí tienes un indicador de que los disparadores están, están funcionando, están funcionando bien. Vale, guay. O sea, ¿vale? es animar al final a la interacción, ¿no? O sea, que, que no ser pasivo, sino proactivo sin fastidiar la experiencia de usuario, ¿no? Buscando ese momento adecuado. Exacto, sí. Y luego en la parte del, del robot, pues intentar siempre que el robot no entre en bucle, ¿no? Es decir, intentar que siempre el cliente tenga una salida a interactuar con un agente o por lo menos dejarnos un mensaje por si no encuentra la solución, ¿no? Porque no hay nada que moleste más a un usuario que esté buscando y, y el robot nunca le dé una opción de salida, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante que el robot siempre te dé esa opción de volver hacia atrás o por lo menos eh, poder dejar un mensaje, aunque no tengas agentes conectados, pero que pueda dejar un mensaje para que lo atiendan más tarde o, o al día siguiente. Y, y luego lo que sí que es importante también, y recomendamos eh, muchísimo, es el tema de la formación. O sea, hay un tema de, de formación en los agentes para mentalizarlos de que no solo son agentes de atención al cliente, o sea, que tienen que que poder vender. ¿no? O sea, que realmente es lo mismo que un agente de tienda física que siempre te va a intentar recomendar un producto alternativo, pues intentar hacer lo mismo desde, desde lo online. Y esto a veces cuesta porque muchas veces el agente de atención al cliente web no está tan acostumbrado a actuar como, como un vendedor. ¿no? Y esto lo vemos muchas veces en, en conversaciones donde un cliente, por ejemplo, recuerdo una... Que le preguntaban sobre unos muebles ¿no? le, La pregunta creo que era eh, ¿Tenéis puffs? Y el, y el agente respondía Sí, los tenemos en la web no, y eso me decía, el cliente está en la web ¿no? Con lo cual eh, No solo es atender, sino que hay que poner Un poco de interés y, y sobre todo Intentar a, a utilizarlo como una herramienta de venta ¿no? O igual que muchas veces Vemos conversaciones de eh, ¿De este producto tenéis stock? No, no hay stock Vale, no hay stock de este, pero seguramente tienes otro muy parecido Que sí que tienes stock, ¿no? Pues no te quedes en el no hay stock Y dile, mira, de este no hay stock Pero tengo esta otra referencia muy similar Que sí que tengo stock, ¿no? Y probablemente acabas vendiendo En cambio, si solo le dices no hay stock Pues el cliente se va a ir a otra tienda donde tengan stock, ¿no? Guay Qué bueno Aquí tenemos un par de preguntillas, Marc eh, Por un lado, Javier dice que si difiere mucho esa métrica del 1% de interacción entre desktop y mobile. O sea, pero ahí sí que no sabría decirte. Porque no, no he mirado nunca el dato. Eh, yo vale, no. no lo sé. La es que si te dijera un dato, te engaño. No te preocupes. Después tenemos aquí otra, otra pregunta de, de Rafa que dice: ¿Hay algún tipo de jerarquía configurable para controlar que no salten dos disparadores al mismo tiempo? Sí, de hecho, esto en el propio configurador del Trigger. Eh, lo tienes aquí en ejecutar este trigger, aunque hayan saltado otros previamente, vale, que es lo que le llamamos los triggers agresivos. Entonces, si tú lo marcas, eh, se disparará tantas veces ¿no? como se cumpla la regla. Lo que sí que controlamos siempre es que el mismo disparador no se dispare más de dos de una vez por sesión, pero sí que puedes co controlar que, por ejemplo, se dispare el de bienvenida y luego se dispare el del checkout. ¿no? Entonces, el del checkout lo tendrías que marcar. Con esta opción de aquí, para que, aunque se haya disparado uno anteriormente, ese también se dispare. Qué bueno. Sí, eso es, esto es importantísimo. O sea, al final, una de las best practices que, que, que decíais, ¿no? es muy importante dispararlo, pero no saturar al cliente. o sea Yo creo que un cliente nunca debería recibir más de dos... Eh, dos triggers porque al final es, oye, ya me ha saltado una vez, me salta dos, ya sé que estás aquí, no hace falta que, que te vayas disparando cada dos por tres. ¿no? Ya. Yeah. Genial. Eh, bueno, no sé si hay alguna preguntilla, alguna cuestión más. Pablo, Olga, ¿se ocurre algo? Corti. Eh, Había una pregunta, así ah, ya está dicha los disparadores, vale, perfecto. Eh, yo, por mi parte, no. Yo también, todo se ha dicho que claro, a Octane y a le conozco desde hace ¿qué sé, ocho años, yo creo. O sea, que <risa> aún así me ha descubierto cosas que no sabía de Octane. Todo, todo se ha dicho, Mark. Sí. Os enseño lo, lo de mensajería, si queréis. Dale, dale, sí. Entonces, es rápido al final y esto es muy sencillo. Os enseñaré básicamente la opción que os comentaba, que además lo acabamos de, de lanzar, ya lo, lo tienen algunos clientes. Como, por ejemplo, Camper ya, ya lo está utilizando con sus clientes. Eh, y al final es esa integración ¿no? para que los mismos agentes que están atendiendo el chat puedan atender esos, eh, atender esos canales de mensajería. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, en el apartado de messaging, añadimos WhatsApp, añadimos Facebook Messenger, ¿no? Con lo cual, eh, pues, si un cliente te escribe desde WhatsApp, yo aquí, hola. Pues directamente escribo y debería llegar el, el mensaje, es aquí, hola Product Hackers, y yo desde aquí ya puedo contestar. ¿no? Entonces la ventaja es que el mismo agente o los mismos agentes pueden estar atendiendo todos estos canales desde el mismo panel ¿no? y en la parte de tanto de WhatsApp como de Facebook te permite profesionalizar un poco más la atención al cliente que puedes dar desde estos canales Si simplemente los tienes, por ejemplo, en el WhatsApp de tu móvil, ¿no? Con lo cual podrás atenderlos tú O si tienes equipo tendrás que ir pasando el móvil para que lo atiendan O que se eh, instale en el WhatsApp eh, web Pero solo lo podrá tener un dispositivo a la vez De esta forma lo que te permite es que varios agentes estén interactuando en el mismo teléfono de WhatsApp O en la misma cuenta de Facebook Messenger eh, o incluso tener varios números de teléfono, por, por ejemplo, por países atendidos por los mismos agentes. ¿no? Y luego pues, puedes tener estadísticas de, de mensajería ¿no? y un poco la, la idea es esa, ¿no? de tener todo centralizado, los canales de chat y mensajería y, y profesionalizarlo un poco para que puedas tener estadísticas, hacer control de, de cómo están atendiendo tus agentes, etcétera Eso mola mucho, ¿eh? lo, de, lo del tema de WhatsApp y tal. Sí, además cada vez se está utilizando más. Yo creo que los clientes también lo, lo demandan, con lo cual. Claro, es que al final es un canal como muy ya como muy familiar para todos, ¿no? Para incluso para para esto, ¿no? Para, para preguntar y tal, es como familiar. O sea que eso mola mucho. La más inmediato, sí. sí, exacto, es muy inmediato. <risa> pues sí. Oye, bueno. Marc eh, ¿Alguna cosilla que tengáis pendientes? Eh, que vais a hacer? ¿Qué vais a hacer próximamente? Cuéntanos, a ver si nos cuentas alguna nueva primicia más de esto. A ver, como nuevos desarrollos, como os comentaba el próximo, que va a venir en el próximo mes, mes y medio, es la integración del robot con la parte de mensajería también. Eh, y luego, pues, eh, estamos trabajando en una mejora del, del dashboard también, un sobre todo el panel de estadísticas para tener más, más datos eh, de forma más, más estructurada. Eh, y sobre todo también creo que hoy ha salido la noticia de que Instagram iba a abrir la API o, o tal. Entonces, pues ya nos caerá la integración con Instagram seguro. <risa> Aunque ahora sí está viendo el CTO me va a matar, pero seguro si han abierto la API ya, ahí tendremos que estar. Y, y luego estamos haciendo muchas integraciones con con herramientas de, de terceros, no, de uh -huh. tema de pagos también para intentar, por ejemplo, que muchas soluciones de pagos ofrecen el pay by link, no, uh -huh. pues que directamente desde el propio sistema de chat un agente pueda configurar un pago, enviar el link y que el cliente directamente pinchando ese link pueda hacer el, el pago también por la aplicación, o sea que en esa es buenísima porque de hecho lo, lo sacó Stripe hace dos semanas o algo así y a mí me parece una pasada, Nada, dije uff esto es, esto es increíble, ¿sabes? Digo, tan fácil como tener un link y ya empiezas a vender. Sí, sí no, la, verdad es que, la verdad es que va muy bien. Y la mayoría, Adyen creo que también lo tiene, MultiSafePay Pay también. ¿no? Y, y te permite vía API generar un, un link con cuatro parámetros de precio y poco más. Y con eso ya el cliente directamente accede y pone la visa más cerca y paga. <risa> Brutal. Bueno, o sea, si, vale, vale. El, si el ps 2 se le deja, pero. <risa> ya ves. Sí. ¿Alguna última preguntita para Mark? Y es que la has explicado también que te tenía alguna. Sí. <risa> He visto que tienes de todo tipo de sectores, ¿no? O sea que tenéis clientes, eh, e commerce, también B2B, un poco de todo, ¿no? Sí, tenemos. O sea, se a para cualquier tipo de negocio. Sí, tenemos, sí, es verdad que mucho e-commerce, ¿no? Quizás por, por cómo empezamos, eh, pero cada vez más estamos entrando en automoción. Por ejemplo, trabajamos con Lexus, con Toyota, eh, en España, con, en Guatemala también tenemos Toyota y Audi, creo. O sea, que bueno, el sector automoción es un sector que cada vez nos está funcionando mejor eh, y en banca y seguros también. Qué bueno. Qué bueno. Mm. Pues aquí hay quien no venda porque no quiere, porque con, sí. con Octane se puede vender a saco. Pues nada, yo creo que si no tenemos más preguntas, Marc, eh, muchísimas gracias. Está, está muy guay. Dejo ahora de todas formas que Ángel, Ángel clausure y cierre y te, y te dé las gracias. Pero mola mucho. Y, y yo que te conozco gracias, hace tiempo, ¿no? cada año habéis hecho que Octane eh, evolucione mucho. O sea que yo creo que también es algo muy interesante estar con un producto... Que hace 3, 4 años era más un chat con Covisor y que ahora es una plataforma completa de comunicación, con automatización, con todo esto que, bueno, es que es, es que es la leche. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, yo igual he eh, darte la darte las gracias. Creo que se nos va a quedar una sesión para ver en bucle por la cantidad de funcionalidad, de, de beneficios, de cositas donde podemos ir eh, mejorando, sobre todo enfocado a quien tenga un catálogo de productos o que, que quiera hacer un poco más atractivo, ¿no? Esa, esa visita, ¿no? Esa, esa experiencia de, del usuario. Y, y nada, Marc, yo encantado. Creo que tenéis un productazo. Creo que paint es un caso de éxito en sí. O sea, que tenéis un potencial, ya lo decía antes, enorme. Y, y nada, estoy convencido de que, de que os vais genial. Y ya sabéis que aquí estamos. a la que pueda venir en, en unos meses. Estaremos encantados de, de que nos cuente... Nuevas funcionalidades para estar, pues, bueno, eh, todos con, con los ojos como plato, como como hoy, y sacar muchísimos aprendizajes de, de gente tan tan crack como como vosotros. Así es que, que nada, muchísimas gracias. Vale, much, no, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y, y a todos los que han visto el... El webinar. Espero no haberles aburrido mucho. No, me gusta. <risa> seguro que no. Seguro que no. Antes de terminar, oye, si alguien te quiere contactar, ¿por dónde, ¿por dónde te pueden pillar? ¿Alguien que quiera preguntar algo más o que diga, oye, quiero comprarlo ya? Sí, pues mira, directamente en los canales de la web, en mi LinkedIn también, pueden comentar, conectar y mi mail. Mi mail es bastante fácil. Es O sea que cualquiera que quiera escribirme no hay ningún problema. Genial. Muy bien. Pues nada, Mark, encantadísimo de gracias. conocerte y enhorabuena también por el proyecto porque me parece brutísimo. Lo mismo sí. digo. Encantada y muy, muy chulo. Muchas gracias. Pues nada, un gracias abrazo. Mar, gracias Pablo, gracias Olga, Corti, gracias a todos los que estáis, todas las que estáis ahí. Y nada, dentro de un ratito, si no mañana por la mañana, tendréis disponible la, la sesión en, en su apartado correspondiente. Un abrazo para todo el mundo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta Bravo, gracias. ¿Tan? Chao.